Hay una trama, Carvajal dice que va a colaborar y de hecho está colaborando ya con la justicia. Él hace unos días había dicho que ya había pasado hace más o menos como un año para acá que viene pasando información a la Corte Penal Internacional. Aquí lo que está tratando eh, Carvajal, él sabe que la extradición de él no es que no la vayan a hacer de pronto se está demorando un poco porque se están pidiendo garantías pero lo que está pidiendo Carvajal es que él está dispuesto a colaborar con la justicia tanto la española como la justicia americana para destapar absolutamente toda la empresa criminal que ha construido Maduro y parte de sus secuaces pero pide un trato humano lo que aquí está aclarando la abogada es que no se haga o sea que no vaya a llegar a Estados Unidos a pagar cadena porque realmente no estaría en nada Que se le dé un trato un poco paralelo Ya que él está colaborando con la justicia Entonces aquí existe una trama de parte y parte Porque por un lado están retrasando la extradición de, por parte de España Pero también hay unos intereses por parte de Venezuela Que no quiere, Miraflores no quiere que extraditen al Pollo Carvajal Porque ya sabemos que extraditaron a Alessa y esto está cada día cogiendo más argumento, más fuerza para sencillamente acabar con la empresa maquiavélica que ha armado Nicolás Maduro y sus secuaces con esa dictadura y ese régimen que tanto mal le ha hecho no solamente a Venezuela sino a todos sus países circunvecinos. Es algo que toca tenerlo en cuenta, pero toca ser consecuentes, porque si bien Carvajal no solamente está, por así decirlo, encochinando, sino involucrando a muchos de Venezuela, también está involucrando a muchos españoles y de hecho se va a destapar tanto la olla que, mire, ahí apareció Lula da Silva, apareció Petro, eh, apareció Evo, o sea aparecieron una cantidad de personajes que no parecían estar en la lista pero que ahora están ahí entonces esto está como coloquialmente diría mi abuelo, va a volar mierda para el zarzo. Y eso es lo que está pasando. Una cosa conlleva a la otra. Si bien existe la premura de Estados Unidos de que Carvajal sea extraditado, la Audiencia Nacional de España pidió garantías a Estados Unidos sobre el trato a Hugo el Pollo Carvajal y paraliza de momento su extradición. De momento. A partir de ahora Washington tiene 45 días para responder a la sala de lo penal que lleva el caso. Es así como el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez puede revelar información muy sensible sobre manejos corruptos del régimen chavista, reunido en plena esta misma mañana para subsanar un defecto de forma. La Audiencia Nacional ha paralizado la extradición de Hugo el Pollo Carvajal Hacia los Estados Unidos Los magistrados de la sala penal Han decidido pedir a Estados Unidos garantías Oígase bien, garantías sobre el trato que recibirá El ex responsable de la inteligencia venezolana Una vez se ha enviado al país norteamericano Ahora Washington tiene 45 días para responder Vuelvo y digo, aquí son intereses de parte y parte Aquí no es solamente el que de pronto... La gente quiera saber la verdad o que de pronto estén en contra de Maduro o que de pronto estén en contra del mismo Carvajal. No, aquí lo que se está pidiendo es que él pretende colaborar, que sigue colaborando con la Corte Penal Internacional. También quiere colaborar con España, quiere colaborar con los Estados Unidos una vez se extraditado, pero quiere también tener un trato eh, aparte de lo que comúnmente se hace con, digamos, con un narcotraficante donde de pronto se le da cadena perpetua. Aquí lo que se está pidiendo es que se le tenga algo paralelo para que él pueda realmente tener una buena defensa. Yo quiero continuar con esto, pero antes de, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber su comentario. Esto es algo que de pronto tiene, no sé, son tantas cosas que hay en este entramado criminal tantas cosas que hay escondidas que uno pues como que se abstiene de decir, digamos nuestro punto de vista, no se, no, se abstiene uno de decirlo porque de pronto baila en barra, pero aquí hay mucha tela para cortar. Estaba prevista para el sábado pasado 23 de octubre la extradición del exmilitar venezolano. Un día antes la audiencia nacional la paralizó al detectarse un defecto de forma en el proceso. La defensa de Carvajal, los magistrados de la sesión tercera, consideraron que el pleno de la sala no cumplió un, un auto del propio pleno, requisito indispensable para ejecutar la entrega. El auto del 24 de enero del 2020 desestimó un incidente de nulidad de actuaciones que sin embargo no recogía en la parte dispositiva. Fue así como el viernes pasado paralizó la extradición cuando un avión de Estados Unidos ya estaba en Madrid listo. Para trasladar al país norteamericano a Hugo el Pollo Carvajal La sala junta con los 20 magistrados reunidos en pleno Hoy debían subsanar ese error y dar luz verde a la extradición. Sin embargo, en cumplimiento del Convenio de los Derechos Humanos de la Unión Europea, la sala ha decidido pedir a Estados Unidos garantías relativas a derechos humanos. Esto también encierra la posibilidad de recurso por parte de Hugo Carvajal a las acusaciones que planean sobre él. En cuanto al auto erróneo, al parecer no existió fallo alguno. Simplemente el auto estaba hecho, pero no constaba que se hubiera notificado, por ello la defensa del ex jefe de inteligencia de Hugo Carvajal y Nicolás Maduro, María Dolores de Argüelle, ha explicado a EFE que se debe garantizar que el pollo no sea condenado a cadena perpetua. Hay una cosa que de pronto ha detenido a las personas que piensen un poco y es que el pollo Carvajal dijo hace unos días que la información de él puede ser importante siempre y cuando la manejen bien sin politizarla sin mirar intereses de ninguno sino que sea algo legal y transparente y eso daría una muy buena respuesta. Pero de no manejarse bien. Podría ser lo que comúnmente llamamos nosotros. Esta entre otras garantías. Ha pedido que no reciba un trato vejatorio. O que pueda mantener contacto con su familia. Que es lo mínimo que está pidiendo la defensa. Lo que en principio sería incompatible. Con ser recluido en una cárcel de máxima seguridad. Aquí lo que se pide son garantías. De que esa condena no fuera indefectiblemente de por vida. En virtud de una orden internacional de búsqueda y captura fue detenido y encarcelado en España y Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con la FARC, la guerrilla colombiana. Desde ese momento fue cuando pidió asilo político, el gobierno se lo denegó en marzo del 2020, sin embargo Carvajal ya estaba en paradero desconocido durante meses, había huido, hasta que el pasado 9 de septiembre fue detenido en un piso de Madrid. Se decía que él más o menos estaba dos tres meses en un sitio se eh, cambiaba de lugar y sus facciones eran también eh, tenía algunas pelucas y bueno algunas eh, facciones que cambiaron de su rostro para evadir la justicia pero bueno aquí lo importante de esto es que estamos en plena candela cuál es la, la, la, la candela en la que estamos en este momento no olvidemos que días pasados extraditaron a Ale Sap, teniendo a Alex Zap y teniendo al pollo carvajal y a eso se le une al que cogieron hace como tres meses que también está en los Estados Unidos. que re recuerda que se decía un señor del común que vivía aquí en, en, en caracas en un barrio muy pobre o sea en, en un barrio normal y pasó a, a tener un apartamento de millones de dólares era era cosa digamos de no explicarse más sin embargo ya se descubrió que era uno de los testaferros también de nicolás ahora ¿Qué es lo que se está envolviendo en todo esto? Que aquí puede causar el efecto dominó y por eso la importancia de, de la extradición en estos momentos del Pollo Carvajal. Cogieron el primer testaferro, ahorita está también sindicada la enfermera de Hugo Chávez que era otra testaferro junto con su esposo que también ya están eh, siendo procesados. Ahora viene el, el, la audiencia con Alex Zapp. fuera eso lo del Pollo Carvajal. Entonces, ¿qué es lo que yo digo con el efecto dominó? Que una cosa conlleva a la otra que al destapar acá, se destapa acá y esto produce efecto, o sea, este le pega a este, este a este y vuelven acá, pero al pasar todo ese proceso, se va a descubrir realmente la verdad de lo que hay en, dentro de esa empresa criminal que ha manejado Maduro, no lo podemos llamar de otro, la gente dirá, no, pero es que usted la cogió contra Maduro, contra el régimen, no, pero es que si nosotros sacamos conclusiones el régimen de Maduro lo que ha producido es tristezas, desolación, eh, vayan ustedes nomás aquí a la frontera y miren ustedes, cerciórense por ustedes mismos San Antonio, Ureña que eran pueblos que manejaban mucho comercio, eso era hermoso ir por allá, pero uno va ahora y eso parecen eh, pueblos eh, fantasmas, eso mirando esa parte nomás de la frontera ahora que va ahí, ustedes mismos tengan la experiencia, ustedes van a entrar a Venezuela por la trocha y ustedes tienen que pagarle vacuna a la guerrilla de la FARC, o sea vuelvo y digo, eh, Nicolás Maduro lo que hizo fue vender el país y se está agarrando por donde sea, se está atornillando donde sea con tal de no salir del poder, pero lo que sí es, se está descubriendo y vuelvo y digo que puede pasar el efecto dominó, es que donde se unan todas estas informaciones, yo diría que podríamos estar pensando que Nicolás incluso no llegue a terminar en el poder este año 2021 ¿Esto está para pensar? ¿Está para meditarlo, ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad